Ultima Farm es el sitio principal para la gestión de la extracción de tokens Ultima. Es aquí en el panel de control donde se lleva a cabo el farming. En este tutorial, te contaremos cómo está configurado el panel de control del sitio. Veamos los principales widgets y secciones. En la página principal, en la parte superior, verás el widget Responsibility Indicator. Para que el widget funcione correctamente, es necesario introducir datos históricos sobre la tasa de Ultima por lo que el widget estará plenamente operativo algún tiempo después de la puesta en marcha de la granja actualizada. A continuación se encuentran los widgets que muestran información importante sobre el proceso y estado de la granja. En la parte izquierda de la pantalla verás tres widgets, Última Available Balance, Última Upgrade Balance y Total Farmed Amount. Última Available Balance muestra cuántos tokens hay disponibles para el payout, Última Upgrade Balance muestra cuántas últimas pueden utilizarse para comprar nuevas licencias. Total Farmed Amount muestra cuántos tokens han sido minados por todas tus unidades. El número en la parte inferior del widget es la cantidad total de farming de todas las unidades. Total Max Load muestra la cantidad de Max Load de todas las unidades de farming disponibles y activas. Available Max Load muestra cuántos tokens puedes cargar aún en tu granja. Used max load muestra la cantidad de max load utilizado. La información sobre la velocidad del farming, farming speed, está disponible más abajo. La farming speed, velocidad de farming, determina la rentabilidad del farming. Al mismo tiempo, la velocidad de farming disminuye cada mes. Mientras mayor sea la velocidad, mayor es la rentabilidad, por lo que te recomendamos que empieces el farming lo antes posible. A continuación, puedes ver las licencias y Farming Units disponibles para comprar. Ahora echemos un vistazo a la sección Farming History. Si has comprado una licencia y pagado por una o más Farming Units, verás todas las unidades que has comprado en esta sección. La siguiente información está disponible en la tarjeta de la unidad. Start Date es la fecha en que se compró la unidad y la fecha de inicio del Farming. Farm Total Amount. Es el número de fichas que se han extraído y se extraerán a lo largo de la vida útil de la unidad. Farming speed es la velocidad o factor de farming. Cuanto mayor sea el factor de farming, mayor será el profit de la unidad. El factor disminuye un 30% cada mes. Monthly farming es el número de tokens que se generan cada mes en el proceso de farming. Debajo de cada unidad hay un botón Show Details. Pulsando sobre él, verás la información detallada sobre ese producto. Tendrás información completa sobre las transacciones de Farming, la fecha de recepción de la transacción, el estado y el valor. Y la pestaña Frozen History muestra el número total de tokens que has congelado. Esperamos que después de estas instrucciones no tengas ninguna duda sobre la funcionalidad del Farming. Y si tienes alguna duda, siempre puedes preguntar a nuestro equipo de soporte support.ultimafarm.com Te deseamos grandes beneficios y grandes logros.